le sugiere que suspenda la actividad el plan social de la presidencia se dispone a repartir unos 946 millones de pesos en ayuda eh, que son en electrodomésticos en seres del hogar, comida, materiales de construcción a personas necesitadas durante los próximos meses justo antes de las elecciones presidenciales Acción que, si bien no está prohibida por la Junta Central Electoral, debido a la naturaleza de la institución, podría prestarse para malinterpretación y deben o debería ser suspendida por prudencia. La sugerencia la hizo este miércoles el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, al ser cuestionado sobre la legalidad de estas donaciones que presumiblemente se, entregan, se entregarían próximo a las elecciones presidenciales del 17 de mayo. Bueno, Mira. en una contienda cualquiera que sea, en una, en una sociedad, en un grupo, en un conglomerado, de cualquier tipo que sea, lo interesante, lo importante para que ese grupo se desarrolle es que hayan reglas claras y que nadie juegue con cartas marcadas. Pienso que <coughs> la, la ventaja y el respeto que se le puede tener a alguien es si ese alguien, a pesar de su... Poder, a pesar de su condición, juega con cartas limpias. Y jugar con cartas limpias es no hacer este tipo de cosas. Nadie está negando el derecho que tiene el Estado y la misma institución de hacer esto que está haciendo. Eh, no veo por qué razón el tema de los enseres, pero bueno, vamos a aceptar que alguien necesite una estufa, una lavadora, una, una nevera, pero indudablemente que... ...debería de hacerse después de las elecciones. Mira, la ley 1519, en su artículo 196, el párrafo cuar eh, cuarto, eh, explica claramente que no puede haber este tipo de politiquería usando los recursos del Estado, explica que no se pueden hacer inauguraciones, que no se pueden hacer estas entregas masivas del otro doméstico y Pero, alimentos Todo esto lo explica esa ley. ¿Qué artículo es el 4? Eh, sí, eh, la ley 1519, el artículo 196, el párrafo 4. Ah, ok. Párrafo 4. Y la Junta Central Electoral debe de actuar esto es simplemente politiquería barata. Ahora, yo digo lo que dice el Uchi Lora, cójanlo, cójanle todo lo que le den. Esto es devolviéndole algo de lo que se roban. Esto es devolviéndole poca cosita de lo que se roban. Y otra cosa es que también hay para materiales de construcción. Eh, ya, ya suman casi mil millones de pesos. Hay para materiales de construcción creo que son 70 millones de pesos. Para este asunto de otro domésticos, 380 millones de pesos. Y casi 500 millones de pesos o más para alimentos. Ellos se pasaron el año diciendo que aquí no había pobre, que todos los pobres lo habían sacado. Resulta que ahora, qué coincidencia, a dos semanas de las elecciones, entonces hay pobre, entonces hay que coger todos los callejones de los barrios hay que coger todos los barrios de la parte alta de las ciudades a buscar esos votos eh, comprometiéndolos y dándoles enseres, electrodomésticos y otras cosas. Cójanlo, que eso es algo que le están devolviendo de todo lo que ellos se roban. Ahora, la pena da que se inviertan esas grandes cantidades de dinero, de recursos, y salud no tenga recursos. En publicidad aquí se está invirtiendo diariamente casi 6 millones de pesos, casi 6 millones de pesos en publicidad del gobierno. Y para orientar a la persona sobre salud, para orientar al dominicano sobre prevención y salud, apenas se están invirtiendo 36 mil pesos, apenas 36 mil pesos. Y esos casi mil millones de pesos, que se están usando para politiquería barata y un juego malsano en estas cercanas elecciones, bien debieran se usar en salud por el tema del coronavirus, para nosotros prepararnos como nación, prepararnos bien ante lo que se avecina, porque somos un país de servicios, somos un país de turismo y un solo caso que se dé aquí va a desatar el colapso de muchas empresas, incluyendo también el turismo, y tenemos que estar preparados. Y esos mil millones de, de pesos que hoy se están usando para buscar votos con las personas eh, de escasos recursos, esos mil millones bien pudieran usar para preparar camas, para preparar eh, prevención, para educar a la población, para darle atención directa a lo que está pasando para usarlo en salud y no de esa manera tan irresponsable, porque eso es una manera irresponsable del uso de los recursos del Estado. Deben de usarse para lo que tienen que usarse, porque ellos están ahí gobernándonos, para darnos a nosotros seguridad, seguridad de salud y seguridad alimentaria. Y seguridad de salud en estos momentos tan difíciles que tenemos que tener nuestra barba en remojo, para lo que está pasando en el mundo. Mira, ayer eh, vimos, ayer o antes de ayer daba declaraciones... Violadores de leyes, esos son lo que son. Eh, ayer veíamos o antes de ayer daba declaraciones la encargada de, del plan de la presidencia, no tengo el nombre acá ahora. Y Ella decía... <coughs> Iris Guaba, Iris Guava, sí. Gracias, amado. Eh, ella decía que... O sea que la oposición, en este caso, básicamente el PRM, estaba haciendo este tipo de denuncia porque eran procesos o tiempos electorales, que cada año hacen este tipo de inversión social eh, para llevar eh, esto a los más necesitados. Veíamos también eh, declaraciones, o sea, el cada PRM año, pero en diciembre. El PRM le solicita, ya dice que para la fecha, <risa> el PRM solicita eh, a través de su vocero, que la Junta Central actúe que ordene que esto se detenga. Tenemos al presidente de la Junta que dice que esto se puede malinterpretar, pero no hay una acción que se pueda notar de, de él, de, de, vamos a decir, con un nivel de, de posición firme en relación a tomar alguna medida en relación a esto, a este caso. Es veleidoso, que la debe de tomar. Y tenemos a Iris Guava que dice que esto es propio de esa institución para la, la ley, fecha es. y que el año anterior fueron mu eh, menos millones que este y que nadie dijo nada. Bueno, no sea, era un año electoral. Sí. Todavía. Entonces ella dice que por la razón de ser la de la institución, eso es lo que alegan, no podrían dejar eh, o que se le prohíba hacerlo. Mira, Ciertamente el ahí entran cuarto, los factores. Párrafo Vamos. cuarto de la, ley 190, de, de, de la ley 1519. Párrafo el cuarto del de artículo, artículo 100, 196. Uh -huh. Dice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 el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitarios ahí extraordinarios. Está. Ahí lo dice. O sea, ahí es, está Entonces, claro. Ella usa, utiliza no un hay, alegato inválido. Creo que no hay mucha interpretación que okay. asumir acá porque... Ahí está claro qué se puede y qué no se puede. Claro, claro. Entonces, el alegato que hace la señora Muy y válido. la posición que, que tiene la Junta, te quiero decir que eso no va a pasar de ahí. Señora, ni jugar, más ni menos. Hay que jugar, o sea, Ahí es que nosotros vemos... Hay que jugar limpio. En que la, la posición de, debemos de, de crear como, como tendencia, como norma, sí, como cultura, sí. que, eh, jugar limpio. Jugar la mujer de César... Mismas. Debe ser seria. Pero no, solamente, no solamente aparentar. solamente aparentar. La mujer eh. del César no solo debe ser seria. No solo debe, debe aparentar. Ah, no es aparentar. Ok, ok. Así Lo mismo es. pasa con el director que de la Junta. Es sí, digo del, del César. Son cosas diferentes. Cosa diferente. eh, pasa lo mismo, pasa lo mismo. Bueno, bueno, chico, pasa eh. lo mismo con Castaño Guzmán. Él debe, de, de, de, de como presidente de la Junta Central prohibir Electoral, eso. prohibir no eso. Prohiba. Esa ley está ahí. Tiene al que gobierno No es buscándole no vuelta ni interpretación. Él no está para interpretar. Al gobierno, está para ejecutar. Al gobierno no le conviene. Al candidato del PLD no le conviene. ¿Por qué? Porque es una franca violación a la ley. Y, y ningún gobierno. Y lo lo bonito. Ninguna, ninguna organización política que esté en la dirección del Estado le conviene admitir públicamente, tranquilamente, con los brazos cruzados, que viola impunemente la y, ley. Y, claro, y lo bonito que el presidente Danilo Medina doce, una semana antes dijo, no, nosotros lo tenemos todo y hoy tenemos los recursos volvió y lo dijo una Sí, reunión. pero no, no solo es al candidato, eh, o sea, Amado, Amado se refiere al candidato, a los candidatos, porque veíamos ya hace días que nos vienen llegando imágenes y denuncias de donde los diferentes candidatos le están llegando esas ayudas del plan sí, social para llevársela sí, a su gente. Sí, sí. Esto es populismo es claramente. No, los candidatos que se la llevan, eh, no soy yo que se la llevo. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que una vez más confirmamos la manera de hacer política en la República Dominicana. Nosotros debemos de ir eh, y sería a, a la gente que hay que decir porque a los funcionarios propiamente no les importa Y, y no les pregunto. interesa Y a las instituciones que deben de fiscalizar Y velar porque el proceso marche de la mejor manera Tampoco le importa porque no hacen nada ¿Qué nos queda? Decirle a la gente y nosotros desde los espacios que tenemos Llevar algún tipo de conciencia Decirle ok, acepten lo que le den Pero no se lleve de que porque le están dando una funda Una nevera, una estufa, un abanico Vote por ese candidato bueno. no yo, es la yo, me, yo, me yo me pregunto antes del mensaje sí. Si eso es con esa actitud y así, ¿qué sería que se presentara una situación de tranque fuerte en la Junta? ¿A quién respondería él? Entonces él tiene que, él tiene que hacer su empendalo, papel empendalo y hacerlo bien. Eso. Hacerlo bien para que pueda dar confianza. Bueno, bien. habló Fulvio, señores. Y ahora va a hablar Carolina. Así es. <risa>